Hey, jugador de Hearthstone, tú que has llegado a este vídeo, que quieres conocer uno de los secretos más importantes que tienen todos los jugadores que están en un rango alto o han conseguido ser profesionales, has llegado al vídeo indicado. Aquí te vamos a desvelar cuál es este secreto y por qué deberías conocerlo para aplicarlo en tus partidas y conseguir un rango más alto en la escalera de la taberna. Así que pasa, siéntate y escucha. En estas últimas fechas estamos teniendo un calendario competitivo de Hearthstone bastante apretado. Están saliendo competiciones tanto a nivel oficial por parte de, de Blizzard, que son digamos los campeonatos del mundo, como a nivel de comunidad española, que se celebró hace poco la Copa del Balúe. Están siendo competiciones muy interesantes de ver porque se pues, están mostrando las nuevas cartas de la expansión, se está viendo... Que juega la gente, que va mejor, que va peor o diferentes estilos de juego, pero todos tienen algo en común. Esta estrategia en común que utilizan todos estos profesionales, streamers, creadores de contenido, etcétera, Es la curva, juegan alrededor de la curva y es un concepto muy interesante que se ha podido ver sobre todo en estos niveles de competición que es gente que juega al máximo nivel. Bien, ¿en qué consiste la estrategia de la curva? Es un concepto que se utiliza en un montón de juegos de cartas que lo que se basa es en utilizar al máximo los recursos disponibles en cada turno. Es decir, en el contexto que nos ocupa, en una partida de Hearthstone, lo ideal es que tú seas capaz de, en el turno 1, gastar un mana disponible, en el turno 2, gastar dos manas disponibles, en el turno 3, tres, tres manas disponibles, y así conforme vamos sumando turnos a nuestra partida entonces esto en partidas competitivas se nota un montón porque planifica los turnos para que en mano tengan cartas como para utilizar todos esos recursos también es importante pues tener conocimiento del mazo qué cartas tenemos dentro del mazo para poder construir qué me vendría bien robar ahora etcétera o qué necesito para contrarrestar lo que está usando mi rival dentro de los recursos que yo tengo. Entonces, ahora que sabemos este concepto y que lo conocemos, lo ideal es tratar de jugar nuestras partidas alrededor de él. Es decir, en todos los turnos que podamos, gastar la máxima cantidad de mana posible de forma eficiente. Pero hay un ejemplo muy, muy, muy, muy claro de rizar el rizo. Conociendo este concepto, entonces una manera de perturbar entre comillas ese concepto de vale vamos a gastar toda la mana posible es el mazo que se descubrió recientemente o que se ha empezado a utilizar recientemente en, en Hearthstone que es el del pícaro con Draca que utiliza al fin y al cabo no sigue este concepto de la curva más o menos sí que trata de planificar a lo largo de los turnos cómo va a elaborar esa estrategia pero es un combo de OTK prácticamente que te matan un turno que lo que le interesa es en un único turno lanzar un montón de cartas para construir un arma que cada vez que juegas una, una carta te, le aumenta un punto de daño de ataque entonces esto se convierte en una barbaridad cuando literalmente te pasas el concepto de la curva por la jarra de la cerveza y te da igual esa construcción que debes tener digamos a lo largo de la partida entonces eso lo conviertes en un super turno en el que realmente vas a ganar solo haciendo ese turno bien, pero claro, necesitas que el resto de turnos anteriores te hayan salido lo suficientemente bien sin consumir muchos recursos, entonces es un mazo complicado que hay que saber usar que hay que saber tener eh, Conciencia de la curva, ya no para ti, sino para el jugador contrario Saber qué te puede jugar, qué no te puede jugar eh, cuando a ti te viene bien gastar esos recursos Pero siempre siendo consciente de este, de este concepto Digamos, te lo pasas por la jarra, pero mmm, tienes que planificar gracias a eso Entonces, lo dicho es un concepto importante que, de, que debemos utilizar al menos a nuestro nivel. Entonces, como hacemos siempre en estos vídeos de la taberna, vamos a pasar ahora a ver nuestros objetivos para esta próxima semana. Bien, con esto sobre la mesa vamos a tratar de aplicar esto esta semana. Nuestra idea es coger un mazo de Paladín Dragones, que es el que se nos está adaptando más o menos bien y nos está gustando mucho para poder aplicar este concepto. Ya que es un mazo de mid-range que lo que se dedica es a mitad de la partida, más o menos ahí es donde tiene todo su, su potencial. Al principio de... entre los turnos 1 y 4 pues va más o menos un poco flojo, pero conforme van pasando los turnos y tú tienes bien planificada esa curva, se nota muchísimo... ...a cuando no la tienes. Entonces, cogeremos conciencia de este concepto... ...lo aplicaremos a nuestra partida... ...y a ver cómo de bien podemos subir... ...en el ranking esta semana. Llegados a este punto, espero que hayáis disfrutado... ...del vídeo de hoy, que os haya parecido interesante... ...y sobre todo, que ahora seáis conscientes... ...de este concepto de la curva... ...que seguramente antes lo aplicabais... ...pero no lo conocíais del todo. Así que, dicho esto pasamos a revisar los objetivos de la semana pasada que como ya sabéis, bueno, le estamos haciendo la serie esta para poder mejorar en Hearthstone entonces si no habéis visto los objetivos de la semana pasada son totalmente recomendables porque es fácil, sencillo y os ayudará a mejorar mucho así que os dejamos la etiqueta por aquí para que podáis comentar ese vídeo o para que podáis disfrutar de sus comentarios dicho esto, no ha ido bien la verdad hemos podido mejorar y coger conciencia han sido dos conceptos bastante básicos que hemos podido asimilar fácil y rápido pero bueno, nos ayuda a mejorar un poquito y a planificar el inicio de las partidas de una forma mejor, así que con todo esto nos despedimos